¡Hola! Bienvenido al canal oficial de Sutherland, empresa dedicada a la seguridad en Internet. Aquí encontrarás una gran cantidad de vídeos didácticos sobre cómo estar protegido mientras navegas por la red, porque la seguridad es nuestra prioridad. Trataremos temas como phishing, estafa y extorsión, borrado seguro, Configuración de la cuenta de Google O las tan peligrosas fake news, entre otros posibles más Para vuestra comodidad, tenemos los vídeos clasificados en listas por temas, por si solo queréis informaros sobre uno en concreto También cabe destacar que todos nuestros vídeos estarán estructurados tanto en castellano como en inglés no olvidéis visitar nuestra página web, donde podréis encontrar un test con preguntas aleatorias o también test por temas en los cuales podréis conocer cuánto sabéis sobre los temas tratados en los vídeos. Y si tenéis más curiosidad, también encontraréis enlaces a otras páginas web de contenido fiable para seguir informándoos.